En este video vamos a ver cómo se puede cargar texto en una maqueta de Scribus. Para eso, lo primero que voy a hacer es crear una capa donde luego voy a colocar el texto. Desde la persiana capas, la voy a denominar texto y me voy a cerciorar de estar ubicada en esta capa. Bien, ahora en una página de mi documento, voy a crear un marco de texto, esto lo puedo hacer desde el icono que está en la parte superior de la pantalla, desde este icono, crear un marco, Bien. también lo podría hacer desde el, el menú de la parte superior, eh, desde el menú insertar o simplemente insertar acá y elegir insertar marco de texto o simplemente ubicarme acá y eh, tipear la letra T T de texto y aparece entonces esto que me permite generar una caja de texto. Muy bien, a continuación yo simplemente podría hacer doble clic y comenzar a tipear en la caja lo mismo que hicimos para crear el encabezado, pero Scribus me ofrece otras opciones y las vamos a explorar. La primera si yo tengo seleccionada esta caja de texto y oprimo el segundo botón del mouse, me va a aparecer la opción de texto de muestra. Esto es una opción muy útil en los maquetadores porque me permite crear un texto falso para eh, configurar la mancha tipográfica y luego cuando yo tenga mi texto definitivo lo puedo reemplazar. Entonces... Este texto falso me permite que esté en todas estas lenguas. Yo voy a elegir el estándar el que está en latín y le voy a dar aceptar. Bien, y ahí tengo entonces mi marco de texto que no ha quedado todo lo prolijo con el, el texto colocado. Además de eso, yo puedo enlazar un marco con otro. Yo aquí tenía dos dos cajas de texto dibujadas, bien, entonces si yo elijo desde esta opción enlazar marcos de texto y toco acá, automáticamente el texto fluye de una caja a la otra, que fluye quiere decir que si yo modifico el texto no se borra, sino que se traslada a la siguiente caja, ven cómo cambió ahí, muy bien, estas vinculaciones entre cajas de texto yo las puedo hacer visibles si elijo eh, desde ver, ver cadenas de texto. Entonces van a aparecer estas flechitas. Voy a crear ahora otra caja de texto. Otras dos cajas de texto voy a crear, bien y yo podría continuar enlazando, por ejemplo, si tengo esta eh, eh, seleccionada, vuelvo a elegir así y enlazo con esta. Si quiero desvincular una caja de texto, utilizo el icono que está al costado que dice desenlazar marcos de texto. Ahí. Ahí funcionó. Muy bien. Ahora tengo estos dos eh, marcos de texto. Voy a enlazar este con el siguiente. Bien. Y vamos a explorar otra forma de cargar texto en Scribus. Me ubico arriba del primer, de la primera caja y voy a elegir ahora cargar texto. Y esto me va a permitir cargar texto desde un archivo. Yo voy a elegir el lugar desde donde quiero cargar el texto. sí, Y tengo preparado para cargar un archivo eh, que no es un documento de Word, sino un documento de OpenOffice. Bien, un documento ODT con texto. Eso lo tengo acá texto a cargar. Además, voy a tildar esta opción que dice importar solo texto para que no cargue nada más que el texto. Le doy OK y vemos que se ha cargado el contenido de este archivo. Se ha cargado completamente en mi archivo. Este texto queda incorporado, no vinculado y yo debería seguir con, eh, creando cajas de texto hasta que esta cajita que aparece aquí no aparezca en rojo, porque cuando está en rojo quiere decir que hay texto que existe y no está visible. Bien, eh, bien este texto también va a fluir y con esto hemos visto tres formas diferentes de incorporar texto en nuestra maqueta de escribos.